Muchísimas, eh, gracias, Nadia. <laughs> eh, muchísimas gracias, Navadí. Está bien parlante así. Muchísimas gracias per venir, sí. Continuemos, continuamos esta vez, PRA y ahora UFM en Sami Lin, eh, Sandra Marín, en Alba Martínez, Campaña, que es secretaria de la Asociación Starge Weber de España, y José Miguel Viana, que es encargada de Smichans Chance y de vens de la Asociación de España, vez Naves Plus tres. Ben gracias por venir. Primero res, y mes eh, tu eh, Sami. Buenas tardes. Muy buenas, buenas, buenas tardes. De veres. Bueno pero aún comencé en pequeña molta. Tenemos a comenzar. ¿Por qué es no esta asociación? Púchate el micro. Púchatelo ahí. tenemos a comenzar porque es se... ¿Qué es esta asociación para que la gente se fique Andrea? Bon pues es una asociación que creamos. Bueno está creada por profesionales tanto docentes como médicos. O sea, tanto médicos como eh, profesores también por padres, madres y familiares y amigos de enfermos interesados en que, en que se conozca más esta enfermedad y que llegue a cuanta más gente posible mejor para poder ayudarles eh, a los niños afectados con, con esta enfermedad a que tengan más ayuda porque actualmente disponen de muy poca ya que no hay información no hay casi información sobre ella pero ¿Debriende, por ejemplo, el gobierno participar mes ¿no? Sí, podría, podrían la verdad Bueno, sigue, sigue, sigue. Tranquila eh, No queremos recalcar también que colaboramos con la asociación Todos con Ales, eh, situada en Valencia también eh, que esta asociación la creamos en junio de, del 2016 y bueno actualmente eh, estamos intentando eh, que la web se pueda uh, perdón, se puede actualizar día a día para que la gente esté completamente al día de la enfermedad, del tratamiento y de, de todo. Uh -huh. eh, también queremos recalcar que nos empezamos a reunir con la Asociación de Todos conales en abril de este año, que las webs y las redes sociales eh, las empezamos a abrir en mayo mientras esperamos... Eh, la resolución del, del Ministerio, porque nosotros lo hicimos autonómico, pero ellos decidieron que directamente tenía que ser nacional. Y el 17 de junio nos mandaron una carta diciendo que lo pasaban directamente a nacional. Entonces, mientras esperamos que el Ministerio del Interior nos, diga, nos dé el sí o el no, eh, estamos con las redes sociales actualizándolo día a día. Me dirías sami sabes quién qué entargo. Parla, sami que tens el micro ahí <ríe> Bueno, la única asociación así que se acercó realmente a nosotros, a Todos Conales, que ya va a hacer sus tres años, eh, fueron ellos en apoyo total a nosotros. Eh, sobre todo cuando yo enfermé, ellos han sido los que se han unido a nosotros. Cada día hay más pacientes que se unen a ellos y que preguntan también en la asociación de Todos Conales, porque claro... Cuando pones Stuger Weber España, salimos nosotros, sale todos con Ales, directamente. Eh, ellos son los que están moviendo ahora pues, cosas pues, como mercados solidarios y demás, con la colaboración con nosotros, con Stuger Weber América Exacto. y con UCA, con Inglaterra, que son las asociaciones que nos informaron a nosotros y nos ayudaron a nosotros cuando empezamos. Ellos son los que se han molestado en cuanto yo llegué llorando de que consellería no salía la, el listado mi hijo. O sea, no mi hijo, sino la enfermedad Stucher-Weber y que nos daban un 0,04, por lo cual no nos querían dar ayudas para el colegio. No querían, según ellos no podían. Eh, organizaron la recogida de firmas, aún esperando a la resolución del Ministerio del Interior. Eh, ha sido… Ha sido muy… Que ha sido... sí mucha faena, ¿no? Mucha muy faena, bien. que han sido ellos cosas que, te... que igual tenía que haber hecho yo desde todos con Alex, pero las han hecho ellos, han movido ellos, aún sin estar… Sí, tienen el CIF provisional, tienen todo, pero aún están esperando la resolución, si somos nacionales o son autores. es, es España, ¿no? Pero está ahí la cosa. Esta la sí, está ahí la sí. <ríe> Sí, porque ahora ha aparecido otra asociación de la nada, que no estaba en su día, entonces… Eh, ¿Y la de Adela, la ya vosotros, no? Pues… Eh, mm, sí, este. están ubicados Estamos. en Madrid, <risa> sí. eh, no tienen ninguna información por internet, entonces no… Es más, a mí me mandaron un mensaje diciendo que yo era, que yo era las dos asociaciones y que era yo. ¡Uh! es más, eh, todos con Alex comenzó sin estar yo dentro de la asociación ni mi marido ni yo mm, y esta pues si sí, nos ayudan a nosotros y colaboran con nosotros igual que colaboran con los demás por eso también cuando comentábamos de eso te comenté de, de si podían venir uh -huh, claro. para que se viera que no soy yo que, no, que tenemos <ríe> diferentes voces claro, pero es que eh, la gente yo creo que no, con no vola, o no hay en diners o no valen a ayudar, o están cansados, o no sé qué pasa ahí. Eh, me siento mal otra vez, Alberto. No sé qué pasa cuando eh, ni a sin pato, me sentí sí. uber. Sí. Me siento me fatal. Eh, es, yo me tengo que contar que es cuando ni ames chen. Cuando estoy casado, me siento bien, cuando ni ames, eh, el micro eh, falla. Al <risa> eh, a lo que estaba en que yo creo que. Que, que no molen donarse con ¿no? que se fan como un poco tontos. Es decir, eh, eres tú, eres tú, eres tú, y vais ficando excusas mientras andáis diciendo que eres tú, que eres tú, les dos, que eres tú, les dos, que eres tú, les dos, y que no es una asociación, mientras yo vaya a ahorrarme el TEMS de ayudar. ¿no? Sí, pero lo raro es que se supone que estas familias eh, son afectadas por, por Stuferweber. Sí. Y yo siempre digo, la unión hace la fuerza, vamos a unirnos. Yo desde que mi hijo está enfermo llevo recopilando inf información. Mi hijo tiene nueve años. Son nueve años que estoy recopilando información, traduciendo escritos de, de Londres y de América. En contacto con Jenny, la presidenta de la Fundación de, eh, de Londres. En contacto con la Fundación Americana. Son nueve años que me he movido mucho, que he encontrado los médicos en España. Médicos especializados en Stuhl Weber que es algo que hay que recalcar porque sí que ha habido gente de esta asociación o que dicen ser de esta asociación que me han venido diciendo médicos de Madrid, yo he llamado a esos médicos y a mí me han dicho son especialistas en epilepsia. Hay que recalcar que hace apenas tres semanas murió una nena de esta enfermedad fuera de España, una nena que estaba operada de epilepsia para tener menos crisis. Hay que recalcar que las manchas, si las tienen en otras partes del cuerpo, eh, atacan a esas partes del cuerpo. Y si hay algún órgano. Si qué es móvil, por favor? Sin que no vibren, porque si vibra. Mm. No, es que la tableta sí. Sí. Entonces fue eso: que esa niña puede tener problemas muy graves. Eh, yo le he dicho, o sea, a mí cuando me escribieron, acusándome a todosconales.org, todos yo se lo dije, que primero yo no soy la asociación Stugger Weber España, sí, colaboramos ambos, porque vamos por un bien común uh -huh. eh, y me parecería perfecto que colaboráramos todos, porque creo que es eso, la unión hace la fuerza, lo que pasa es que yo tuve la mala suerte de que no le caigo bien a la presidenta de esa asociación y ya me dejó claro en su día de que a mi hijo no le iba a dar ni agua. Pues muy mal. O sea, muy mal por eso aparte. Pues según ella yo era una estafadora. Se pidió, eh, o sea, la presidenta de, de Todos Ponales pidió que se pidieran disculpas públicas, poniendo el cuño y el número de registro de la asociación de Todos Ponales. A mí nadie me ha pedido disculpas. ¿Y por qué te digo que eres una estafadora? Eh, pues la verdad es que me lo estoy preguntando porque lo dijo eh, en un post donde la, ah, asociación, trabajar, eh, en la, donde la asociación estaba diciendo que a los enfermos de Stucker Weber que vinieran a Valencia se les pagaría desde la asociación eh, los médicos. O sea, se le pagaría la consulta al doctora Natalia Julbe, se le pagaría la consulta. De la doctora Guerra, que es la oftalmóloga, se le pagaría la consulta del doctor Alonso, que es el dermatólogo. De la doctora Raya, que es la psiquiatra. De Ortofón, que son los psicólogos y neuropsicólogos. O sea, se les ofreció que le pagábamos nosotros. Y me llaman ahí estafadora, claro, a mí es algo que aún estoy analizándolo. Supongo, quiero suponer que me llaman estafadora porque tengo lo de Teamin, para recaudar dinero. ¿Qué es Teamin? Es una página que tú pones, teamin.org creo que es, es una página donde tú pones tu, tu caso y por un euro al mes, quien quiera puede colaborar. Son como eh, micro donaciones que, que puedes ir haciendo... De una manera solvente que no te supone romper un gran, un, gran, esfuerzo. Un gran esfuerzo y y pues va, va muy bien. Es una manera también de, de dar a conocer la enfermedad, de, de poder hallar la causa. Y, bueno. Claro. ...ellos usan mucho de que estos médicos que ellos me recomendaban... ...están en la seguridad social... ...no entienden de que yo no soy seguridad social... ...o sea, yo no tengo seguridad social... ...partiendo de ese punto ya tenemos un problema... ...yo he llamado al hospital me han dicho... ...sí, tienes que hacer este papel, este papel, este papel, este papel... ...que te lo autoricen en la compañía... ...y además tu médico te lo tiene... ...claro, la compañía me dice aquí hay un especialista en, neuro, en neuropediatría... ...no te podemos autorizar irte a Madrid... ...y pagarte esos médicos, porque los tengo que pagar. Esto, esto no lo entienden. Okay. Eh, también es verdad que con una minusvalía tengo entendido... ...que la, si eres de la Seguridad Social tienes los medicamentos gratis. Yo no, yo pago medicamentos. Yo tengo un 75% de descuentos si y es verdad, pero al ser funcionario... Mi marido, yo no tengo descuentos en medicamentos, o sea, no tengo los medicamentos gratis. Ni tengo las mismas ayudas que tuviera, pues, un, una persona de seguridad social o un extranjero. Yeah. ¿Y cómo se diagnostica el Star weber Pues generalmente por una mancha... Bueno, pueden ser en, en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo, pero generalmente una cara, eh, perdón, una, una mancha. mancha en la cara, eh, color vino porto, y a raíz de ahí puede ten, tener consecuencias como epilepsia, como comentaba Sami, eh, crisis, mm, eh, glaucoma, eh, puede necesitar válvula en el ojo, incluso depende. Claro, depende de dónde tenga las manchas, puede ocasionar una. Un, un, a ver si me. Sí, un tipo o un otro tipo, de diferentes grados. dependiendo cómo afecte, pues necesitaría una cosa necesitaría otra. Ahora de mes el Tofi estará hospitalizado, ¿no? Sí, Alex está ingresado, esta mañana le han hecho todo el electroencefalograma. Por ejemplo, Alex, las pruebas que ha pasado han sido análisis, electroencefalogramas. Eh, ...tags... ...resonancias... Mmm, ah, ...hay más pruebas que aquí no quieren hacer... ...que, que es el tag... ...el pet tag, ...no sé si te sonará... No. ...es un tag con radiación... ...vale, yo entiendo que es más caro... Que es, ...pero es donde se saben cosas... ...qué pasa, estos niños pueden tener microcalcificaciones... ...en el cerebro... El cerebro eh, ...y aquí... ...los médicos que no saben buscan pues la calcificación a lo bestia. Eh, en un ataque el niño se puede morir. Pero es que el problema no viene ahí. El problema viene en que tú puedes ver al niño normal... ...y puede tener múltiples ataques... ...si viendo tú al niño normal... ...que es lo que pasa en los electroencefalogramas. Claro, estamos peleando porque se estudie más... Eh, ...todos los médicos que colaboran en la... ...en la asociación de Stuhl Weber eh, la mayoría son médicos que conozco yo, porque les estoy dando mucha caña, la verdad, a los médicos, y son maravillosos, todo hay que decirlo, porque están pendientes, o sea, cualquier petición, yo ahora he pedido un análisis genético a Alex y sé que no voy a tener problemas, me van a hacer el volante para el análisis para ver qué más puede haber, si puede haber algo más. Porque nosotros, por ejemplo, en YouTube hemos subido un vídeo de Alex, de la última crisis. Mucha gente me dice, eso es crear morbo. No, es crear conciencia. Yo a mi hijo no lo llevo a la tele. Me dice, no, pero lo subes a YouTube, sí. Pues diferente. ¿Por qué? Porque en la tele le va a preguntar a alguien que no le conoce. Lo van a crear un poco mono de feria. Yo sí voy a la tele, si quiere, quien quiera, yo voy, me voy a la tele. Pero no quiero que pongan a mi hijo bajo una presión de que igual no... no Sobre todo ahora, porque lo han llamado monstruo. Hay dos vídeos en YouTube. Uno que es el último y el anterior donde dice el niño que es un monstruo porque la directora del centro escolar le ha estado llamando monstruo todo el curso. O sea, el empeoramiento... ¿Y tú hay showas para la maestra? ¿Eh? ¿Tú para la directora la maestra? Sí, la, a ver, la directora directamente entró en guerra conmigo por tener cáncer, entonces eh, yo esperaba que la guerra fuera conmigo, pero ha sido con toda mi familia amenazas a mi marido eh, intentaron chulearle a mi madre, cosa de que yo tengo más mal genio a mi madre, mi madre mantuvo la calma en todo momento y le fue callando la boca sin insultar a nadie, a diferencia de esas personas pero claro es que esa persona no está para dirigir un colegio. Pero es decir, que a tú no te va a ir res porque tienes un, tú, eh, ya, tú tienes cáncer también, ahora estás patinto, sí. y la directora a tú no va a valer hablar en tú para de cáncer. No, directamente dijo que si yo le metía a mi hijo en el comedor, eh, yo empezaba una guerra, que ya no quería el niño en el colegio, porque, en el colegio y menos en el, colegio, en el comedor, porque era un problema, porque eran rabietas. Yo le dije, ¿tienes los suficientes informes para saber que es una enfermedad? Eh, yo te enseñé a inmovilizar a mi hijo para que no se haga daño. Eh, tienes que llamar a la ambulancia. Eh, ¿Sabes la medicación que se toma? Bueno, a ella no lo sacas de que son rabietas eh, durante dos años. No ha salido de ahí. El problema fue que les obligué a quedarse al niño al comedor porque, claro, yo estoy haciéndome, ahora ya pasó radioterapia, pero yo estaba haciéndome quimioterapia. Yo no puedo conducir, yo no podía estar yendo a por el niño a la hora de, de comer, llevármelo, volverlo a llevar, porque tenía que coger coche. Eh, eso no lo, no lo entendieron. Empezaron con el acoso a mi mayor y el acoso a Alex. Alex pasó a tener muchísimas crisis, eh, estuvo expulsado, según ellos, por actuar con frialdad, cuando realmente fue una crisis. Eh, expulsado y además en desamparo escolar, no le no le dijeron, o sea, no le pusieron deberes, dijeron ¿para qué? si no los iba a hacer bueno, eh, eso es delito se informó a inspección inspección es quien ha cambiado a los niños de colegio eh, yo he perdido la beca lo de la salsa de libres uh -huh. yo la he perdido porque, pero bueno, ganas tranquilidad ¿no? exacto porque a mí me dijeron que volviera al colegio a por las notas a, por, a rellenar los papeles de, y dijeron. Dije que yo no aguantaba más insultos. Que si yo volviera con mi abogada, o sea, y es que además la primera vez que estuvo mi abogada allí, la tutora de mi mayor admitió haber pegado, o sea, haber visto cómo agredían a mi mayor. Y que, que eso no pasaba nada. Pero mis hijos han estado expulsados por defenderse. Ha sido un poco... Y todo eso le ha creado una presión que según los médicos es lo que ha hecho que Alex empeore. Ya se que una madre que ser eh, dur, ¿no? Pues bueno, yo... Crear el... impotencia. Sí. Yo, el... Alex ingresó el jueves. Por la noche, no sé a qué día estoy. <risa> Hoy el lunes. El jueves, sí. Ingresó el jueves, creo. Eh, yo tenía al niño en brazos y aguanté la crisis todo lo que pude y más. Y cuando a mi hijo lo estaba natando ya en un box, yo me salí fuera a llorar. Eh, con la quimio las uñas se te hacen polvo Pues a mí me reventó las uñas de los pies Estoy llena de arañazos y mordiscos eh, Pero no, o sea, pero es mi hijo Y no, claro, yo delante de él le intento mantener la calma Pero yo a mi hijo Cuando yo lo dejé, yo rompí a llorar Pero yo intento que ninguno, ni él ni sus hermanos Sienta pues que la mamá no puede porque si yo no puedo ¿quién va a poder? es verdad que por ejemplo mi mayor Abel ha llegado a decir es que mamá no haces nada claro, porque ellos han visto que en el colegio han seguido acosándoles ya claro porque tú no, como están en edad escolar tú no los puedes sacar y no llevarlos a mí el colegio mamá manda a servicios sociales cuando ha visto que le denunciaba a consellería o sea tiene la poca vergüenza de mandarme a servicios sociales ¿Para qué? ¿Para aumentar el acoso? O sea, yo me he sentido acosada, mi marido se ha sentido acosado, eh, ha sido un acoso y derribo contra mi, toda mi familia y menos mal que tenemos a los psicólogos, uh -huh. Mar López Guárez, entre sí, ellas, sí. Que, que es quien ha hecho ahora los informes de acoso de mi mayor, eh, a la Asociación de Estujero Weber España, que ha estado ahí cuando yo me derrumbé estuvo ahí, y a la Asociación de Todos conales los que están detrás de, detrás de mí, no delante de mí, porque yo ahora mismo, eh, que están ahí apoyando y cada vez que caigo me levantan. bueno, Y a todos los que tengo en Facebook, que andan que son pocos, que están ahí compartiendo. Claro, ahora se está haciendo la recogida de firmas en chang.org para que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes eh, apruebe la enfermedad la pongan en el listado para que se pueda poner un educador para cada niño educador o apoyo o formación a los profesores que tengan alumnos con Stucher Weber ¿Sí, o sea, no pedimos que ella sea un educador, sino que se les forme pues realmente si se les formara y quisieran aplicarlo que hay de todo hay profesores muy buenos y profesores penosos eh, ...sería todo más fácil... ...pero para todos... ...porque claro... ...yo me he sentido acosada... ...y amenazada... ...tanto... ...bueno... ...toda mi familia... ...también fueron contra mi madre... ...o sea... ...ya fue... ...ya la... ...es que yo lucí. ...la cató, ¿eh? <risa> <risa> ...claro... ...yo a la directora se lo dije... ...que fuera la primera y última vez... ...que nombrara a mi madre... ...o que le dijera nada a mi madre... ...pues no tenía por qué hacerlo... ...y... Intentamos hacer las cosas pues, despacito, manteniendo la calma, cuesta mucho. En estas situaciones cuesta mucho, pero también es verdad que a Valcae, la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, se ha volcado mucho, ha cogido información, la policía también y los hospitales también, porque nos han mandado ahora una resolución judicial de que hagamos una denuncia contra el centro escolar por las agresiones a Abel, a mi, a mi mayor, Abel, porque lo llevé lleno, tenía la espalda llena de heridas, que le habían dado con una cremallera. O sea, habían arrancado una cremallera de una chaqueta y la habían usado para darle la espalda como latigazos Madre mía, es que yo me quedé sin porque es de ver, es que no, no, no sé qué decir. ¿Quiénes son las manifestaciones secundarias de todo eso? De cuánta es la enfermedad. Pues a ver... Eh, primero la gente te aparta. Y creen en el acoso Exacto. escolar. Eh? Acoso escolar, acoso es que la gente te aparta. Es, pues eh, respuestas como esta directora, de, es un monstruo. Es que me parece. Pareix... Eh, no es un monstruo, es un niño. Hay más Porque que yo que... diga que... un chiquet está mal. Pero mm. no dicen, es un chiquet, que al final es chiquet, digo lo que se entera en casa. Pero bueno, no dicen, es un chiquet, pero que diga la directora, tú una adulta. Tú tú una responsable de todo un colegio, creo que debería de hacer es ayudarlo, Te de delicte. Eh? ¿Tú te acuerdas del libro de la lucha que te di? Mm -hmm. Vale, pues ahora va a salir uno que se llama No soy un monstruo. No va a salir, no lo estoy escribiendo, me pasa voy más despacito. Ese es el primer problema, que la gente te aparta, entonces te crea más ansiedad. La ansiedad te crea crisis, eh, parálisis sales, ahora tiene muchas más parálisis. El glaucoma del ojo, pues sales, por ejemplo, lleva una válvula, puedes perder la visión completa, puede ser que no vuelvas a andar, puedes perder el habla, malformaciones en el cuerpo, sobre todo la cara, malformaciones en los dientes, eh, son muchísimas las cosas calcificaciones, cuando salen calcificaciones ya no hablas de calidad de, de vida, sino de tiempo de vida. Aunque te operen, que es lo que, por ejemplo, le pasó a la nena esta. Yo es que me quedé sin parables. Este acaban ya el tiempo. vuelvo a alguna cosa más. Eh... No. Algo que, que tengan que saber, eh, com la, les, eh, com con Acerboss, con las redes sí. sociales, eh, las ah. páginas web. Eh, sí, eh, estamos en Facebook, en la página Est eh, Asociación Estucher Weber España. Es totalmente pública, para quien, <ríe> quien quiera unirse para estar informado puede. Eh, también estamos en Twitter como Weber España, eh, que si en mente buscarlo así lo queréis buscar con el arroba, es arroba Weber barra baja spa. Y la página web la tenemos en proceso, pero ese es eh, síndrome StuggerWeber Espana.org. De momento ninguna ninguna ninguna red social más de momento y Alex sigue siendo como siempre todos con alex.org ahí no cambiamos pues muchísimas gracias a los tres eh, yo eh, deseo lo mejor que vos ayuden y que se solucione muy pronto y tú te fijes bueno muy pronto también sí bueno a mí aún me queda un poco por luchar pero, bueno, pero... a pelear se ha dicho pero todo pasa, Tant lo, igual que pasa lo bueno, pasa lo mal. Y bien, ya vete, vendrá la racha buena. Lo importante es que estigueu bien los dos, y la familia, y gracias a las asociaciones por estar ahí lluitando y, y al costado de ella, que, que es molt. Si no fuera por vosotros ya habrá caído, ¿eh? Sí. Muchas gracias, de veras. Gracias. Muchas gracias a ti, Susana.